Dimension Force está por llegar a TCG. El día de hoy vamos a revisar los ratios y probabilidades de este, el último producto de Konami. Así es que, comenzamos. En esta ocasión revisamos 7 videos en los que se abre un total de 12 cajas. Aquí les pongo el listado de todos los canales de YouTube que revisamos. En cuanto a la ficha técnica, cada caja trae 24 sobres. Si es una caja, digamos, regular, va a traer 4 Ultras y 2 Secretas. En cuanto a los sobres, cada sobre trae una metalizada y 8 cartas comunes. La colección tiene un total de 10 Secretas, 14 Ultras raras, 26 Super raras y 50 Cartas comunes. Y pues vamos a empezar con lo que son los ratios de las Ultras, que serán más fáciles de obtener. Entre ellas está Endless Engine Argyro System, que es una magia de los Terions. También está Starving Venom Preda Power con un ratio de 1 cada 48 sobres. También está eh, esta carta Scarclaw es Rich Heart, que tiene un ratio de 1 cada 57 sobres. Y pues por último, de las que ya es un poco más difícil de sacar, está Exosisters Magnífica, que es el, la carta nueva de las Exosisters y The Weather Painter Monbow. Que también es un nuevo soporte para los Weather Painter. Y estas dos tienen un ratio de 1 cada 72 sobres. Que son más o menos 3 cajas. Pasando a lo que son las Ultras. Pues vemos que muchas de ellas van a ser difíciles de obtener. Por ejemplo Dinomorphia Rextern. Que es también soporte para Dinomorfia. Que hace muy interesante esta dinámica de perder puntos de vida. También Libromancer Firebust. El soporte de, de Punk Dear Note. Primitive Planet Richophobia también Red-Eyes Zombie Dragon Lord y Skeletal Dragon Felgrand, estas cartas traen un ratio de 1 cada 96 sobres, que son aproximadamente 4 cajas. Y pues está el siguiente escalón que estas sí ya son mucho más difíciles de obtener, tenemos a Dinomorphia Frenzy, que es esta trampa que va a permitir invocar por fusión a monstruos Dinomorphia y que en realidad se utiliza mucho para el combo pues que eh, termina con Dinomorphia Rexterm pues va a tener este ratio muy elevado. También el Liberomancer Displaced. Y eh, otra magia de los Terion, que es Discoloseum Va a tener un ratio de 1 cada 144 sobres, que son 6 cajas. Y pues bueno, pasando ya a las secretas, tenemos a Alba Lenatus de Avis Dragon, que es la nueva fusión que tiene como material a el falvas También Scareclaw Tree Heart. Tienen un ratio pues, relativamente bajo para hacer una carta secreta de 1 cada 72 sobres. Entonces serán cartas que van a ser fáciles de, de, de obtener. Después viene lo que es Pillon eh, de Pendulum, que es el nuevo monstruo Link, que, bueno, mejora mucho las estrategias de péndulo. Y también Odd Ice Pendulum Graph Dragon, que es el eh, monstruo péndulo que también es ritual, el primero. También está Psychic End Punisher que es una carta que puede ser no afectada por los efectos activados del oponente y que la verdad también se ve que es bastante buena. Y por último Terion King Regulus que me parece que es de las mejores cartas del set y principal monstruo jefe del de arquetipo Terion. Y estas cartas van a tener el ratio de 1 cada 96 sobres que son más o menos 4 cajas. Después está Tyrion Lily Borea que tiene un ratio de 1 cada 144 sobres, digamos es el otro boss monster del arquetipo Tyrion. Y por último vamos a pasar a las que son un poco más difíciles y que en los videos casi no salieron. El primero de ellos es Illegal Knight, también Libromancer Fire y Visas Star Frost. Eh, como solo salió uno en todas, esta, en todas las cajas que abrieron, tienen el ratio de 1 cada 288 sobres, que es uno cada 12 cajas. Con eso terminamos, eh, pues digamos que las cartas más relevantes. De todas maneras estoy poniendo a continuación lo que son los ratios ya de todas las cartas que estuvimos revisando, al menos las foliadas. Por si es que hay alguna otra que no hayamos mencionado pero que sí si te interese. Por último te voy a invitar a que te suscribas si es que esta información te pareció útil ya que vamos a hacer esta revisión y estos análisis de forma recurrente cada que Konami saque un producto nuevo. Y pues bueno, eso sería todo por esta ocasión y nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh!